All mm right. -hmm. que tus besos me lleguen al alba para empezar el día de manovilla Con tu mirada hoy no vi de nada y que hago yo si yo Mi alma si no está y que si cae en manos que hacen daño. Cuántas noches esperé tus besos. ¿Cuántas Mañana llama Quiero tus besos Cuando me llenan el calma Y tu recuerdo Tu recuerdo Más de no vengas Y si mañana ¡Oh! ¡Oh!